La pasión de los derechos humanos es la pasión de las personas que buscan los derechos humanos. En este sentido, en el cuaderno lo que he tratado de demostrar es que con el personaje de Mamadou, de la parábola inicial, a crear un arquetipo de aquellas personas buscadoras de los derechos. ¿no? Y que son en su pasión, en la pasión de estas personas, donde, donde podemos descubrir la pasión de los derechos humanos. Me parecía importante fijar que antes son las personas, y las personas en su pasión, en su sufrimiento, y después están los derechos y la pasión de los derechos. La cuestión de la universalidad de los derechos humanos es uno de los tópicos habituales en los estudios sobre derechos humanos. Y lo que viene a decir el cuaderno es que, aunque pretendidamente son universales y Podemos poner como ejemplo el número de estados parte en las declaraciones, en los tratados internacionales sobre derechos humanos, que me parece que por ejemplo la declaración universal alcanza más de 160 estados parte. A pesar de todo eso, Mamadou y todos los Mamadous ¿no? que, que aparecen implícitos ¿no? en el cuaderno desmienten esta pretendida universalidad. ¿no? Creo que es importante dejar claro ¿no? que... que los derechos humanos son un localismo occidental que se han impuesto, es verdad, universalmente pero no dejan de ser una manera de mirar la dignidad y las dignidades del, de los seres humanos desde nuestra propia posición del, del norte, europea, occidental, judío cristiana etc. Y creo que simplemente si mirásemos a la realidad y viéramos que los derechos humanos no se aplican a todos los seres humanos igual o en algunos seres humanos no se les aplica en absoluto, deberíamos empezar a ser más realistas ¿no? y ser más honestos y empezar a, a reconocer que los derechos humanos tal y como están eh, formulados eh, no nos pueden servir si queremos que sean para toda la humanidad. Esto es una de las preguntas que, de manera implícita, también este, se plantea en el título mismo. ¿no? El título del, del cuaderno hace un juego ¿no? entre la imagen de la pasión, la muerte y la resurrección de, de Jesús de Nazaret y la pasión, la muerte y la resurrección de, de los derechos humanos. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué hago esto? Porque lo que quiero es provocar precisamente esta, esta reflexión, ¿no? yo creo que sí a priori, en principio, ¿no? eh, parece que, me parece que, que el lenguaje religioso todavía tiene la, la fuerza evocadora, ¿eh? es suficientemente sugerente y de alguna manera puede convocar mm, consensos suficientemente amplios para que sean una, un punto de partida mm, interesante para reformular, ¿no? o recrear o resucitar. ¿no? los derechos humanos. Creo que sí, lo que pasa es que ese lenguaje religioso también tiene que venir y tiene que estar formulado desde los mamadús de la historia. ¿no? Eso, eso no significa que el lenguaje religioso como habitualmente o como tradicionalmente o como históricamente ha venido formulado desde las élites eclesiásticas o, o jerárquicas ¿no? de las diferentes iglesias. Yo creo que ahí ese, ese es uno de los cambios en los que el, el lenguaje religioso también debería adaptarse. ¿no? Creo que para que tenga realmente fuerza evocadora y, y pueda servir para aglutinar a diferentes perspectivas también interreligiosas, ¿no? de diferentes religiones del mundo, creo que tiene que salir de, la, de las personas, ¿no? de los creyentes que están en situación de búsqueda de, de los derechos, ¿no? como digo y vengo diciendo ¿no? pues esos mamadús arquetípicos de los que me refiero en el, en el cuaderno. Para resucitarlo ¿no? en los derechos humanos, la resurrección de los derechos humanos es una tarea que no se hace de, de una vez y para siempre. ¿no? Sino que parece que ser que es más bien un proceso, un proceso que viene de, bueno, de, de escuchar ¿no? a, a las personas en su sufrimiento, a los diferentes sufrimientos de las personas. Yo en el cuadro también hablo de que el, el, la historia de los derechos humanos es una historia del olvido de los derechos humanos. ¿no? Las sucesivas generaciones de derechos humanos lo que hacen es intentar, eh, bueno, maquillar o arreglar los olvidos ¿no? de, los, de los que en la generación anterior habían quedado eh, olvidados, ¿no? los derechos de las personas que habían quedado olvidadas anteriormente. ¿no? Y bueno, siempre se trata de ir más allá y poner parches. Me parece que resucitar es poner en, en valor ¿no? Ese, esa esa máxima ¿no? del evangelio, ¿no? de los últimos serán los primeros. ¿no? Pues que los últimos serán los primeros en la, en la resurrección de los derechos humanos. ¿no? Yo, pues que las mujeres, ¿no? la, las comunidades locales, las comunidades indígenas, las, las sociedades que no han tenido representación ¿no? en, la, en la historia, comunidades nacionales, comunidades locales... Hay tantas, tantas personas que han estado olvidadas, en la generación de, las, de los derechos humanos que hasta que no tengamos en cuenta a, este, a todas estas personas yo creo que no no podemos esperar una, una resurrección y podemos estar alargando el canto del cisne de esta muerte ¿no? de los derechos humanos pues durante décadas porque de hecho hace décadas que, que estamos viviendo esta, esta situación ¿no? de, de de crisis, ¿no? eh, También es uno de los tópicos, ¿no? La crisis de los derechos humanos, ¿no? Yo no me meto mucho en eso, en el, en el cuadernito, pero sí que eh, es, es verdad que eh, existe, ¿no? Hay, hay mucha gente que ha pensado ¿no? en la cuestión de, los, de la crisis. Para mí mmm, voy más allá de todas esas reflexiones y, y, y esos pensamientos para, para poner encima de la mesa la cuestión del... De las, de las últimas, ¿no? y de y que esas últimas, pues hacerles justicia, ¿no? Un poquito como eh, dicen ¿no? en los del, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, ¿no? Hacer, a ver quién hace justicia a los últimos de la historia, ¿no? Pues eh, yo creo que ese, ese momento sería el momento de la resurrección.